Desde las citas románticas del Día de San Valentín hasta las fiestas de las aulas de las escuelas, cuando llega el 14 de febrero, los ánimos se levantan y el mundo parece un poco más amable. Si bien se sabe comúnmente que esta festividad tiene que ver con el amor, su historia se remonta a siglos atrás y hay muchos datos divertidos sobre el Día de San Valentín, que te harán apreciar la festividad un poco más. Comprender por qué celebramos el Día de San Valentín evita que se trate solo de dar regalos, nos recuerda cuán importantes son el amor y las celebraciones en la vida. El Día de San Valentín se un santo real. Con tanta comercialización en torno a las festividades, es importante mirar hacia atrás en la historia para saber por qué celebramos el día de San Valentín. Y la historia detrás del 14 de febrero involucra a un santo real. Si bien la historia podría basarse más en leyendas que en hechos reales del día de San Valentín, los estudios creen que la fecha marca la muerte de un sacerdote romano llamado Valentín. Cuando el emperador Claudio II prohibió que los jóvenes se casaran para mantenerlos en el ejército, Valentín desafió la ley y realizó matrimonios secretos, lo que llevó a su captura y muerte. El día de San Valentín ha existido desde el año 400. La historia de San Valentín y su creencia en la importancia del amor, y el matrimonio se extendió por toda la región y alrededor del mundo. Y una de las cosas interesantes de la festividad es que es una tradición muy antigua. En el siglo V, el Papa Romano Gelasio fijó la fecha del día de San Valentín, el 14 de febrero, para conmemorar la muerte del santo. Sin embargo, fue en la década de 1400 que la festividad comenzó a asociarse más con el amor que con el santo. Las cajas de chocolates en forma de corazón fueron iniciadas por Richard Cadbury. Ninguna cita del Día de San Valentín está completa sin una caja de chocolates. Y los tradicionales en forma de corazón fueron iniciados por Richard Cadbury, cuando la compañía desarrolló el primer chocolate duro para comer, no para beber. Las rosas rojas están inspiradas en el mito de Afrodita. Las culturas de todo el mundo han asociado las flores con ciertas emociones y rasgos. Y las rosas rojas se han convertido en un símbolo del romance. Uno de los hechos legendarios del Día de San Valentín es que las rosas se volvieron rojas debido a Afrodita. Cuando corría para salvar a su amado, se pinchó con una espina, tiñendo de rojo los pétalos de las rosas blancas. Durante la era victoriana, regalar flores se convirtió en una costumbre del Día de San Valentín, lo que convirtió a las rosas rojas en sinónimo de la festividad. Los dulces de corazón comenzaron como pastillas médicas. La historia detrás de los dulces de corazón es uno de los hechos del Día de San Valentín que pocas personas conocen. Si bien el farmacéutico de Boston, Oliver Chase, Primero creó una máquina para hacer pastillas médicas para el dolor de garganta. Rápidamente se dio cuenta de que su máquina también podía producir dulces y fundó New England Confectionery Company. Uno de los datos divertidos sobre el Día de San Valentín es que estos dulces solían ser mucho más grandes y decían cosas interesantes. El Día de San Valentín es la segunda fiesta más importante para el intercambio de tarjetas. Uno de los datos divertidos sobre el Día de San Valentín es es que se intercambian 145 millones de tarjetas para la festividad, eso sin incluir a los niños que celebran en sus aulas. Si bien el amor romántico es una de las principales razones por las que celebramos el Día de San Valentín, puedes encontrar tarjetas de felicitación para todo tipo de amistades y diferentes miembros de la familia. El Día de San Valentín tiene una historia larga y única, y estos hechos muestran que no se trata solo de comercialización, se trata de reservar tiempo para celebrar el amor y mostrar a los demás cuánto te importan.